Con estas 3.3 millones de vacunas a Sinopharm que llegarán al país, se garantizará la vacunación del 99% de la población vacunable, con una dosis y al 86% con el esquema completo. Hasta esa fecha habrán arribado más de 12.2 millones de dosis, comunicó el presidente Luis Arce a través de sus redes sociales. El gobierno nacional gestionó un total de 18 millones de dosis y los gobiernos subnacionales a ninguna. Además, se reportó que en el proceso de vacunación existen avances en la inmunización a la población y se alcanzó al 55.9% de inmunización de la población objetivo con al menos una dosis. Bolivia inició el proceso de vacunación contra la COVID-19 el 29 de enero y prosigue con esa tarea de forma ininterrumpida para brindar la dosis de esperanza a la población boliviana.